de diferenciales integrales, ¿no? O sea, ¿cómo los podemos empezar a usar? Aquí los vamos a empezar a usar, digamos, para dar ciertos teoremas que hablen de diferenciabilidad o de eh, ciertas cuestiones muy, pero muy particulares que empiezan a pasar en, en variable en las funciones complejas, ¿no? Y, bueno, después, este... Bueno, este capítulo va a estar llena, lleno de teoremas este, sorprendentes, ¿no? Entonces, yo voy a empezar con el teorema de Liouville. Entonces, antes que nada, pues nada más este, voy a empezar recordando la estimación de Cauchy. Esto lo vieron este, con Jaime, con las fórmulas de integración de Cauchy. Y nada más nos dice que si tenemos una función... De una, este, de una bola de radio R, centro en A, una función holomorfa, si esta función está acotada, o sea, acotada en la bola, entonces, la enés, el valor absoluto de la enésima derivada en A, está acotado por N factorial por M, entre el radio a la N, ¿no? Esto, bueno, eh, ahí tenía dudas, entonces, este sobre todo es para esta proposición, Jaime eh, les demostró, gracias a la, eh, al teorema de la función integral, que toda función entera, bueno, que toda función holomorfa es analítica. Es decir, que si una función es de, derivable en el sentido complejo, entonces tiene derivadas de todos los órdenes y no solo eso, sino que ca para cada punto va a haber un radio de convergencia donde esa función se puede ver como una serie de potencias. Y bueno, y esas, esa, serie, bueno, sí, esa, esta, esa función es igual a esa serie de potencias. ¿no? Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver ahorita? Bueno, que pues realmente si tenemos una función entera, acuérdense, entera es que va de los complejos holomorfa y su dominio es los complejos. Entonces, estas series de potencia pues se pegan bien porque esa serie de potencia no nada más es para un radio, sino es para todos los complejos. De hecho, si se dan cuenta, esto se puede interpretar de que la serie de potencias, el radio de convergencia, pues el radio es infinito, por eso nos da todos los complejos, ¿no? Y bueno, y esto se hace muy sencillo, usamos el teorema de, o sea, de, el de arriba, el de estimación de Cauchy, lo vamos a estar usando bastantito. Ah, no, aquí nada más usamos Cauchy, la fórmula integral. Entonces, usando la fórmula integral, la enésima derivada, evaluada en W entre N factorial, pues es lo que corresponde aquí, ¿no? Lo que está dentro del valor absoluto. Ahora, aquí... Siempre me la bueno. aquí este valor absoluto iba afuera para poder sacar el i y lo que queríamos era este meter el valor absoluto aquí mm. ver este era meter el el, el valor absoluto ahí Pero, un segundo lo que queremos meter es el valor absoluto y bueno, realmente esta integral, la parte de adentro está acotada por m esto por la fórmula integral sabemos que da n vueltas no y bueno aquí la curva obviamente la curva es la que este, bueno, estamos dando esta curva esta curva no es más que una parametrización del círculo unitario no, ¿cuál círculo unitario? el círculo de radio R y centro W1 entonces lo, lo que podemos ver es que este M está fijo, nada más depende de la función ahora, este radio, pues vamos a considerar este que lo que va a pasar es que es este, que el radio esté acotado por R, eh, a ver, que este M esté acotado por el radio a la N, lo que quiere decirnos es que la serie de potencias, que son estas derivadas, estos son los términos de la serie de potencias, cada uno está acotado por esto. Pero si se dan cuenta, nosotros queremos ver que la suma de esto converge. Entonces, vamos a hacer algo un poquito más fuerte. Lo que estamos viendo es algo más fuerte. Estamos viendo que la serie converge absolutamente. Acuérdense que una serie converge absolutamente si la serie de sus valores absolutos converge. Entonces, al tomar valor absoluto, aquí lo que estamos demostrando es que esto converge. ¿Por qué converge? Porque está acotado. Pero acotado de una forma muy inteligente. Si se dan cuenta, si nosotros nos tomáramos la serie de estas cosas, de los términos, de los, varo, de los valores absolutos de la serie de potencia, estaría acotada por la serie de m entre r a la n. La m es constante, entonces realmente está cotada por la serie este, de 1 entre R a la N. Pero esa serie de 1 entre R a la N, ya sabemos que converge, ¿no? Entonces, realmente lo que estamos demostrando es que como esta serie, la de valores absolutos, está acotada por una serie que converge, pues no le queda más que converger. ¿Dudas de eso? ¿Dudas? ¿Preguntas? Digo, es este... <risa> Realmente es uno de manual, es de... No, es de cálculo 2, ¿no? O sea, no es nada del otro mundo, lo estamos viendo puntualmente, estamos viendo que converge absolutamente y estamos viendo que converge absolutamente porque está acotado por arriba por una serie que converge absolutamente ¿no? puro criterio de la comparación pero si se dan cuenta esto pasa para cualquier R entonces como se dice en el argot pues podemos hacer R tan grande como sea y pues esta serie de potencias va a seguir siendo válida, ¿no? Va a seguir convergiendo. De hecho, si se dan cuenta, entre... Bueno, digamos, entre comillas, porque esta M depende de la bola que tome. Pero entre comillas... Este... entre más, más grande tome el radio pues de primera este, de primera instancia parece que esto converge más rápido ¿no? les digo entre comillas porque esta M depende del radio ¿no? entonces no necesariamente entre más grande sea el radio más rápido va a estar convergiendo porque de nuevo les digo esta M depende del radio ahora sí el teorema de Lubin. El teorema de Lubin lo que nos dice es que si f es una función, ¿cómo se dice? Entera, acotada, entonces es constante. Es decir, que el dominio nos dice mucho sobre las funciones complejas. Y esto es, empieza a ser bastante interesante porque. De alguna manera nosotros estamos acostumbrados en cálculo a este, bueno, tener funciones que vayan de los reales en los reales. ¿no? O sea, de hecho, si se dan cuenta, la mayoría de las funciones que trabajamos en cálculo, la gran mayoría, nos las definen donde el dominio son todos los reales. ¿no? Seno, coseno, exponencial, todas las polinomiales, la identidad. Seno coseno hiperbólico, pero solo hay unas que no, ¿no? como tangente o 1 sobre x, esas no necesariamente están definidas, bueno, las cuales no necesariamente no están definidas en todo el dominio. Valor absoluto también está definido en todo el, en todo el dominio, raíz cuadrada no, pero bueno, manejamos muchas que están este, definidas en todo el dominio. Pero el hecho de que estén definidas en todo el dominio, o sea, que su dominio sea los reales, nunca les ha dado una característica especial, ¿no? Pero bueno, aquí vean lo que dice. O sea, si una función entera es acotada, entonces debe ser constante. Y aquí va una de las grandes, este, de las cosas que tendemos a pensar un un pensamiento incorrecto que si, que la función seno y coseno son funciones este, acotadas, ¿no? De hecho, esa frase está mal, ¿no? Seno y coseno están acotadas, porque ni seno ni coseno están acotadas, están acotadas en el eje real, eso es cierto. Están entre menos 1 y 1. Pero en el eje, este, ¿cómo se llama? Como funciones complejas, ya en, en su generalidad, ni seno ni coseno están acotadas. ¿Cómo ven? Sí, no... qué otra función se les ocurre que comúnmente estaría, este, que esté acotada en los, eh, en los reales? Que usando este teorema, solo el, o sea, solo lo que dice este, la proposición no esté, bueno, no esté acotada ya en los complejos. Una pregunta, ¿qué estudian? ¿Son físicos o son matemáticos? Físicos. Ah, perfecto. Qué bien. Mejor aún. Entonces, este... Ya llevaron un poco de física estadística, ¿no? Ya ubican a la función normal, ¿no? Que es con lo que se miden los erro errores aleatorios, ¿no? Si quieren, contestenme por el chat, al menos díganme que sí, ¿no? ¿Se ubican a la función normal o no? La campana de Gauss. Esa que es e a la menos x cuadrada. Ok. E a la menos x cuadrada es una función que está acotada, ¿no? Simplemente este, toma su val valor, es simétrica con respecto al origen, toma su valor máximo en el 0, ¿no? Que es 1. 0 cu al cuadrado es 0, menos cero cero, entonces e a la 0, pues 1, ¿no? ahí toma su máximo bueno, si todos nos imaginamos bueno, ya nos imaginamos la campana de Gauss esa está acotada por ejemplo en los rales también pero si se ponen a pensar en el teorema de Louisville, dices ¿está acotada? ok ¿es diferenciable? pues sí porque ya vimos que es diferenciable es composición de un polinomio con exponencial y vimos que Composición de lo morfas es solo morfa Entonces es constante. No, no es constante porque obviamente puedes tomar algo que tome valor distinto a 1, ¿no? Y simplemente en el eje real, ¿no? En 0 vale 1 y en 1 vale e a la menos 1, que es distinto de 1. Entonces, no, no es constante. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que no es realmente en el sentido complejo, no es acotada. Ya cuando la definimos como función de los complejos en los complejos, esa función no es acotada. Entonces, es lo mismo que pasa con seno y con coseno. Cuando la vemos en los reales, no es constante. Ya vimos que es holomorfa. No solo holomorfa, es entera, tiene como dominio todo. Este todos los complejos. Pero estamos acostumbrados a verlo solo en el eje real. Y cuando lo vemos en el eje real, pues sí parece acotada. Pero cuando ya lo tomamos en el eje, bueno, en toda su extensión, en los complejos, pues ya no es acotada, ¿no? Entonces, no sé si se les hace sorprendente o de alguna manera, bueno, interesante este teorema, ¿no? A mí la verdad sí, bueno, de alguna manera está describiendo demasiado las este, funciones ¿no? y sobre todo las enteras y vamos, a, vamos a seguir viendo por qué bueno, la hipótesis que sea acotada quiere decir que existe un m de tal manera que el valor absoluto de, cualquier, de f de z esté abajo de m para toda z y ahora vamos a considerar la estimación de Cauchy para la primera derivada, acordémonos que es esta. O sea, en este caso, pues, aquí n es igual a 1, pues 1 factorial es 1, y es r a la 1, ¿no? Muy sencillo, ¿no? Pero de nuevo, el truquito de como pues, r es arbitraria, pues la podemos hacer tan grande como queramos, ¿no? Pero pues como la podemos hacer como queramos, pues realmente cuando r tiende a infinito, pues esta cota tiende a cero, ¿no? Entonces la derivada está cotada por cero. Bueno, la derivada cuando r tiende a infinito, pues el valor absoluto de la derivada tiende a cero. Entonces pues si el valor absoluto de la derivada es cero, es más, este no se mueve si se dan cuenta. Este f' de z no depende del valor de r, pero pues está acotada para toda r. Como es para toda r, la única forma que preserves esta cota, es que seas el 0, que el valor absoluto de la derivada sea cero. Pero pues si el valor absoluto de la derivada es cero, es porque tú eres cero. Pero esto fue para un punto arbitrario, ¿no? Y como fue para un punto arbitrario, tenemos que la derivada es cero. Pues ya vimos varias veces que si una función holomorfa con dominio conexo, su derivada es cero, entonces es porque la función es constante. Muy, muy, muy sencilla la demostración, la verdad, ¿no? Si se dan cuenta, pues ya, ya la demostración no tiende ni a ser larga, sino más bien este usar lo que ya estuvimos viendo, ¿no? Bueno. Ahora, su primer coro corolario, el corolario inmediato de esto, pues pasa a ser el teorema fundamental del álgebra. El teorema fundamental del álgebra nos dice que todo polinomio no constante en los complejos, tiene al menos una raíz. Entonces, ¿qué es lo que vamos a suponer? Vamos a suponer que de alguna manera nos tomamos un polinomio no constante y pues, que no tiene raíz, es decir, que no pasa por el cero, es decir, ningún punto toca el cero. Entonces como ningún punto toca el cero, nosotros nos podemos generar una nueva función f de z. Que f de z va a ser 1 entre PZ. Como PZ no toca el 0, pues esta función está bien definida. No hay problema. Y no solo está bien definida, sino aparte es entera, ¿no? Porque es composición de holomorfas y su dominio son todos los complejos. Entonces, vamos a ver qué pasa con este PZ. Entonces, lo primero que les estoy diciendo es que como p es continua, el valor absoluto de p es continuo. Y aquí estoy hablando del polinomio. Ahora, todo polinomio cumple que el límite, todo polinomio no constante cumple que el límite cuando z tiende a infinito, el polinomio, o sea, tiene infinito. O sea, el límite de cuando z tiene infinito de p de z, pues es infinito. Pero, ¿qué significa eso? Que, eh, que a partir de cierto punto, existe una m, o sea, si yo considero un radio, existe una m, mayor al cero, de tal manera que el valor absoluto está acotado por esa m, ¿no? Eso significa que tiende a infinito. Que si yo le pongo un, un límite por abajo, me lo esté superando y superando y superando, ¿no? Entonces, por otro lado, esa cuestión de que tiende a infinito, lo podemos traducir a que f esté acotado, o sea, el valor absoluto de f esté acotado por 1 sobre m. Pero, ¿qué significa que el valor absoluto de f esté acotado sobre 1, 1 sobre m? Pues esto lo podemos deducir, ahorita ya podemos aplicar el teorema de Lubin. Entonces, el teorema de Lubin lo aplicamos en f, y eso nos dice que f es constante. Pero si f es constante, entonces p es constante. ¿Queda claro cómo saqué esta cota o no? A ver, eh, te atiendo a Calcotl. Hace rato preguntaste por una función acotada. Esta, o sea, bueno, esta tenemos un problema. Ajá. que habría que o sea de primera instancia hay que extenderla en el cero no entonces no, no necesariamente tendríamos que, que que se entera hay que ver que podemos corregir este, el error en el cero no si pudiéramos corregir este el error en el cero de tal manera este, continuarla de forma ahí sí lo llaman con, continuación analítica pero bueno, pero, entonces, pues lo que tendríamos que, esa función es acotada en los reales, pero no es, este, ¿cómo se llama?, acotada en los complejos, ¿no? Porque no es constante. Ahora, a, a ver, ver. Este, sí me gustaría que me respondieran. Si sí, sí queda claro por qué f, el valor absoluto de f, está acotado por 1 entre m. Les explico más a detalle. El hecho es que esta M, yo me la tomo, o sea, realmente me la puedo tomar arbitraria, puedo decir, ah, mira, es 5. M vale 5. Como M vale 5, yo sé que existe un radio a partir de que los puntos que estén afuera de esa bola... Van a superar, me van a cumplir esto, que estén por arriba de 5. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo considero lo que está dentro de la bola, pues la bola está acotada, ¿no? Entonces, como la bola está acotada, yo sé que el, este, me tomo la bola cerrada, entonces lo que esté dentro de la bola del valor absoluto va a alcanzar un mínimo entonces yo sé que lo que está un mínimo, voy a llamar a ese mínimo K entonces yo sé que lo que esté fuera de la bola está acotado por abajo por 5 en este caso o M y lo que esté dentro de la bola va a estar acotado por K entonces toda la función está acotada por abajo por el mínimo entre M y K Realmente lo complicado no es ver que, lo, bueno, el punto fino aquí no es ver lo que está dentro de la bola, sino lo que está afuera, ¿no? El problema con una función arbitraria es que sí podría, este, el limite, este, en algún punto, el límite cuando Z tiene infinito, empezar a tender a cero. Por lo cual esta, esta cuestión no, no funcionaría, ¿no? Yo no podría encontrar una cota como tal, ¿no? ¿Dudas? Bueno, el corolario. Que si tenemos un polinomio de grado M, entonces van a existir M complejos y un C complejo, y M naturales de tal manera que puedo expresar al polinomio como este producto, ¿no? Lo que tenemos prácticamente es que, de, bueno, de cuestión de polinomios, si alguien es cero, si alguien es cero de un polinomio, en este caso A, entonces P lo puedo ver como Q por Z menos A, donde Q es un polinomio de grado 1 menos. Entonces aplicamos recursivamente... Corolario y de aplicar M veces el corolario, pues vamos a tener esta factorización. Vale, ahora sí. Este, otra de las cuestiones bien curiosas es que ahora pues, todos los polinomios no constantes son suprayectivos. Se dan cuenta, eso no pasa en los reales, ¿no? Y no pasa entre comillas, porque de alguna manera nos podemos dar esta idea de que podría, no es tan loco que pase. ¿Quién es la imagen realmente de un polinomio? Si el polinomio es de grado impar, la imagen del polinomio son todos los reales, ¿no? Si es de grado par, la imagen del polinomio es un rayo, ¿no? O es de la forma menos infinito A, cerrado, o es de la forma... A infinito, digo, cerrado por la izquierda. ¿Sí? Bueno. Entonces, realmente las imágenes de los polinomios tienden a ser grandes, ¿no? Conjuntos. No acotados, de hecho. Pero en este caso, en el, en el de los complejos, pues tiende, tiende a ser bastante, ¿no? Bastante grandecito. Bueno. Entonces, pues, de hecho la demostración pasa a ser bastante sencilla ya. Entonces, vamos a agarrarnos un complejo y vamos a ver que está en el, ¿cómo se dice? En, el en la imagen. Ah, pues simplemente, pues como el polinomio tiene grado mayor que 1, nos agarramos la función P menos A. P menos A también es un polinomio. Y como pues, A es una constante, no le, no le cambia el grado, de hecho. De hecho, el grado de P menos A es, el, es igual al grado de P. Entonces, como el grado de P menos A es igual al grado de P y el grado de P es mayor o igual que 1, entonces el grado de P menos A. Mayor o igual que 1. Puedo aplicar el teorema fundamental del álgebra. Y pues por eso existe un B que es cero de este polinomio. Pero que B sea cero de ese polinomio quiere decir que P debe ser. Pues, por lo tanto, este, acabo, acabo de mostrar, o acabamos de demostrar, que la función P es suprayectiva. Bueno, ¿qué les parece esto? ¿Interesante no interesante? De nuevo, disculpen, typo. Este. Otra consecuencia del teorema de Lubil es que no existe funciones que estén una por encima de la otra. Está, está curioso, ¿no? ¿Por qué? O sea, aquí no es. Distinto es menor igual, ¿no? O sea, no existe una función que pueda dominar a otra. O sea, que en valor absoluto realmente una esté por encima de la otra. Y una... A ver, vamos a pensar el caso más, más simple, ¿no? ¿Qué pasa si nos tomamos Z, ¿no? la identidad? Ese se entera, ¿no? Y diríamos, ah, bueno... La entidad, pues Z, pues siempre está por debajo de Z más 1, ¿no? Pero pues cuando agarramos que Z esté por debajo de Z más 1, intenten calcularlo, pero en valor absoluto, ¿no? En su norma. Y cuando lo vean este, con respecto a la norma. Pueden pasar cosas medio chistosonas, ¿no? Entonces, ese sería un buen ejercicio. Encontrar un valor de Z, de tal manera que la norma de Z no esté por debajo de la norma de Z más 1. Porque justo el teorema les dice que la única... Este, ¿Cómo se dice? Si eso pasa, si la norma... Este, de f es menor o igual que la de g entonces realmente uno es múltiplo del otro, es la única forma que puede pasar siendo múltiplo o sea ni siquiera por traslación entonces bueno la primera observación es que si g es igual a 0 entonces f es igual a 0 no hay mayor problema ¿Por qué ponemos este caso? Porque pues, vamos a dividir, ¿no? Entonces pues, si vamos a dividir, pues es importante eliminar los ceros, ¿no? Entonces vamos a suponer que, que g es distinto de cero. Pero si g es distinto de cero, ya podríamos de alguna manera empezar a definir f entre g, ¿no? Pero cuando queremos definir f entre g, luego, luego, nos salta un pequeño problema, ¿no? Y aunque g sea distinto de cero, pues eso no significa que no vaya a tener ceros, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vemos? Vemos cómo corregirlo. ¿Cómo lo vamos a corregir? Entonces vamos a ocupar esta desigualdad. Entonces, de primera instancia notamos que no está tan feo que g sea cero, porque esto implica que en los puntos donde g es cero, pues f también es cero. Pero no solo eso, sino yo podría agarrar el límite correspondiente de este cociente, y ese, co ese cociente tiene tiende que converger, y va a co converger por just justo esta condición f tiende más rápido a cero que g, porque está acotado. Y más aún esa función es entera, y justo de nuevo por la condición, la norma de, de h está acotada por 1. Entonces de aquí, aplicando el teorema de Lubin, h tiene que ser igual a una función constante, pero si es igual a una función constante, una esto nos quiere decir que F es igual a ajeno, como habíamos enunciado. Bueno, siguiente parte, y esto sigue estando interesante. Y bueno. Eh, si una función entera la podemos acotar antes, era cota constante, ¿no? Por una m. Ahora vamos a acotarla un poquito, vamos a ser un poquito flexibles, y la vamos a acotar por una línea, ¿no? es decir, por m el valor absoluto de z entonces. Qué va a pasar si esto llega a pasar si está acotada de forma lineal entonces quiere decir que f de z es igual a una función lineal si la cota es lineal entonces está acotada por una función lineal como ven y bueno este, aquí vamos de nuevo a aplicar el teorema de, de Cauchy, pero no el de la estimación, sino la fórmula integral. Entonces, f' de a es 1 entre 2pi de la integral de gamma de f de z entre z menos a al cuadrado de z. Lo calculamos en el círculo unitario. Aquí me faltó ponerle más a, ¿no? Y no es el círculo unitario, es el círculo de radio R. Me gusta decirle el círculo vital, pero bueno, no es. Entonces, estimamos el valor absoluto, ¿no? Bueno, no es, bueno. Calculamos el valor absoluto de ambos lados. se si dan cuenta, aquí se elimina el i, porque el i tiene este ¿no? el valor absoluto 1. Y luego empezamos, este, metemos el valor absoluto dentro de la integral. Acuérdense que dimos, que el valor absoluto de la integral de f a través de gamma es menor o igual a la integral del valor absoluto de f a través de gamma. O sea, meter la, el valor absoluto de la integral me genera una desigualdad. Y ahora sí, dentro de esta este, desigualdad. lo que vamos a aplicar es que por hipótesis, f de z está acotado por mz. Esta es este, simplemente es la hipótesis. Ahora, esta m, como pues, es constante, la puedo sacar, y me queda esta integral. Pero, bueno, esta integral solo depende... De este, eh, pues Tiene un valor constante, no depende ni de gamma, bueno, o sea, sí depende de gamma en función de cuántas vueltas da, pero estamos considerando este, que solo da una vuelta, pero no depende del radio ni del centro. Entonces, pues bueno, vamos a suponer que toma un valor i, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que la derivada está acotada por mi entre 2pi. Y de nuevo... De aquí, f', o sea, la derivada, es una función entera acotada. Y pues de nuevo, por el teorema de Lubin, quiere decir que la función es constante. Pero, f' es una función constante. Es decir, es una vez. Entonces, yo sé. Que si yo me tomo az más b, la derivada de az más b es esta constante b, ¿no? Y demostramos que cualesquiera dos antiderivadas difieren solo de una constante. Entonces, si yo tengo una función que difiere de una función lineal por una constante, esa función acaba siendo lineal. ¿Dudas? ¿Preguntas? Entonces, como que las funciones enteras de alguna manera empiezan a estar bien clasificadas, ¿no? De hecho, uno se podría poner, empezar a jugar con estas cosas y empezaríamos a ver que muchas de las funciones enteras, pues realmente son polinomiales. Bueno, no muchas, bastantitas son este, polinomiales. Y eso, pues, no es sorprendente porque... ¿Sí ven por qué no es sorprendente o...? o... ¿Sí o no? <risa> ¿Se les hace sorprendente que la mayoría se comporte como polinomial o no? Piénsenlo bien. Lo primero que mencioné en este, este en esta clase, o lo primero que vimos, es que toda función entera, bueno, no solo es analítica, Sino que su serie de potencias se vale para todo este. O sea, si tú haces una serie de potencias alrededor de un punto, esa es la serie de potencias en todos los complejos, o sea, se extiende a todos los complejos. Es decir, las funciones enteras, pues realmente son como polinomios, ¿no? Son, este, las, las enteras son series de potencias. Entonces, ¿por qué este comportamiento? pues de alguna manera la, este, aunque no lo decimos eh, pues estamos yendo adelante y atrás pero in, implícitamente estamos usando que se comportan polinomial no o como serie de potencias pero pues es, esa forma está expresada mucho en las, en la estimación y en la fórmula integral de Cauchy y bueno este es, este es lo último que vamos a ver hoy, que también está interesante, porque yo hace rato pues les estaba hablando de polinomios. Los polinomios resultan ser suprayectivos, pero aquí este, este comportamiento no es tan exclusivo de los polinomios, entre comillas, porque lo que pasa es que cualquier función entera tiene imagen densa o es una constante. Entonces, si pensamos que denso y, y suprayectivo se parecen entre comillas, son cercanos, son primos, pues pasa lo mismo que con los polinomios, o son constantes o son suprayectivos. Y aquí, bueno, pues como las funciones enteras no necesariamente son polinomios, pues pasa algo similar, o es constante o su imagen es densa. Un ejemplo... La exponencial, la exponencial no toca el cero, pero es el único valor que no toca. Entonces, pues, su imagen es los complejos menos el cero. Pero pues, los complejos menos el cero es, este, ¿cómo se dice? Es denso en los complejos, ¿no? Acordémonos que, bueno, ¿qué quiere decir que la imagen sea densa, no? La que la imagen sea densa en los complejos quiere decir que si yo tomo cualquier complejo y un radio, entonces intersecto la imagen. Si tomo un complejo A y cualquier radio, intersecto la imagen. Que no sea densa quiere decir negar esto, que es que existe un complejo y un radio de tal manera que la, va la bola de radio R y centro A no intersecta a la imagen. Vamos a suponer que pasa eso. Y vamos a definir una G muy mañosamente. G va a ser de los complejos en los complejos, y va a ser G de Z, base 1 entre F de Z menos A. Veamos que por la condición de que la intersección es vacía, F de Z pues, no puede tocar A, no va a tomar el valor, porque pues, si no esta intersección sería el que lo toque, ¿no? pero pues, bueno. Entonces, como no puede alcanzar A, esto nunca va a ser cero. Entonces, pues el cociente está bien definido. Y, pues, lo que nos está diciendo de nuevo es que esta función pues, es holomorfa. Dominio los complejos, pues es entera, ¿no? El clásico. Ahora vean que la distancia de A a F de Z, como F de Z no intersex, intersecta la bola, la distancia de cualquier F de Z, o sea, cualquier F de Z está fuera de la bola, y eso nos quiere decir que su distancia siempre va a ser mayor a R. Caso contrario, si su distancia fuera menor o igual que R, pues estaría dentro de la bola, ¿no? Pero pues eso contradice la hipótesis de que la intersección de la bola, inter, la bola intersección de la imagen es vacío. Bueno, pues esto nos dice que G, el valor absoluto de G, está acotado por 1 entre R. Y de nuevo, teorema de Louville, G es entera, G es acotada, entonces G es constante, ¿no? Pero si G es constante, esto quiere decir que F es constante. Y habíamos supuesto que F no era constante. Entonces de aquí deducimos que si F no es constante, la imagen tiene que ser densa. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? Espero se les, se les haya hecho interesante. Si tienen dudas me pueden escribir al correo contestarle lo más rápido posible, si no, este, por favor también copien a los ayudantes. O bueno, si tienen más confianza con los ayudantes, pregúntenle. Y ahorita vamos a empezar a ver puros teoremitas así. Eh, mañana Jaime empieza con el lema de Schwartz. El lema de Schwartz pues, está padrísimo, ¿no? Realmente el lema de Schwartz es una versión para el disco unitario, o sea, la bola de radio, la bola cerrada de Radio 1, y va a ver cómo de alguna manera el disco unitario se empieza a comportar, va a dar resultados similares, muy interesantes. bueno este, Cuídense mucho, nos estamos viendo. Hasta luego.